Quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Sergio Villarruel, viceministro de Políticas Tributarias. Viceministro, buenas noches. Bienvenido buenas noches. a parte y a contraparte. Buenas noches, Adriana, Diego. Saludo a la teleaudiencia para servirles. Bueno, algo que nos preocupa es el tema de los impuestos, Diego. Claro que sí. Pero creo que tenemos buenas noticias. El gobierno ha preparado una ley que a mí me parece de lo más interesante, ¿no? me parece además muy certera, muy precisa. Una primera parte tiene que ver con el alivio tributario a los empresarios. Esta es, digamos, la parte contextual general de la que nos puedes detallar con cifras, porque hay reducciones, prescripciones que me parecen de lo más interesantes y complicadas. Para un mortal como yo es muy difícil entender esto. Y por supuesto, vale la pena que la gente lo entienda. ¿En qué medida estamos ayudando a los empresarios con este alivio tributario? Perfecto. Sí, evidentemente el día de hoy la Presidenta ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que consta de dos partes. Esta primera parte, que tiene que ver con el alivio tributario, es básicamente una regularización de adeudos impositivos. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que tengan deudas tributarias pueden acogerse a estas nuevas características establecidas en la ley. ¿Cuáles son? Principalmente que eh, no van a pagar el mantenimiento de valor por esas deudas, se les va a condonar las multas y además se les va a establecer un interés de 2%, que es bastante bajo si es que pagan en efectivo, y un interés de 4% si es que deciden ir por un plan de pagos. Estas son eh, las principales características para la regularización de adeudos tributarios. Además de esto, la, el proyecto de ley que ha sido enviado tiene una parte de reducción de la prescripción de los años, que eh, en este momento es de 8 años, y se los está bajando a cuatro años, que es más o menos el promedio regional. Definitivamente, ocho era excesivo bajo cualquier punto de vista y en cualquier legislación comparada internacional. Entonces, se está volviendo a lo que originalmente se estableció en el Código Tributario del año 2003, que son cuatro años, que es mucho más racional. Y, Pero se ha, incorporado, perdón, una parte, sí, se ha incorporado una parte en, en, en el proyecto de ley que va a permitir un arrastre de pérdidas acumuladas mayor, uh -huh. ¿no? Eso es bien importante. Eh, esto más o menos tiene que ver con la coyuntura actual en la cual eh, es posible que muchas empresas incurran en pérdidas, ¿no? Y eh, estas pérdidas normalmente se las puede arrastrar por un periodo de tres años. En este caso, con la ley estamos ampliando ese periodo a cinco años, ¿ok? Es que, que, que en, digamos en un ejemplo, si es que una empresa este año incurre en una pérdida de 100 uh -huh. ¿no? Esos 100 los puede arrastrar al año siguiente y si presenta utilidades, por ejemplo, el 2021 de 25, por haber declarado esta pérdida, no paga esas utilidades de 25 y todavía tiene 75. Al siguiente año hay que ver cuáles son sus utilidades hasta que se le acabe. Normalmente ese periodo, aunque no se le acabe, iba a ser tres años, pero ahora... Teniendo en cuenta que las pérdidas pueden ser más cuantiosas, se ha establecido que se pueda arrastrar esas pérdidas acumuladas hasta cinco años. Esto también beneficia en gran medida a los contribuyentes, a los que tienen deudas con el fisco. Si me permites, porque sí vale la pena aclarar, y esto último creo que queda clarísimo, pero digamos que yo soy un empresario y tengo un crédito de 2 millones de dólares. Bueno, estoy soñando con, con la posibilidad de tener 2 millones de crédito. Pero si tuviese 2 millones de crédito... ¿En qué me sirve esta ley que ustedes están promulgando? ¿Quieren promulgar? La ley no es para créditos, es para deudas con el fisco. Si, yo, si, si, si la ah, empresa ya. tenía una deuda... Uh -huh. es, una deuda. Una deuda establecida... ¿Pero ¿Una deuda por...? No, no, no, no, por no haber pagado un impuesto. Ah, ya, ya, ah, pensé. Porque si es, una es acumulable, no se pagan impuestos es acumulable, claro, es, va ese, con los es, intereses. Es, Exacto. El, el tema es que estas deudas crecen demasiado con el tiempo por el mantenimiento de valor, las multas y los intereses que se cobran, ¿no? Entonces ahora esa persona se va a poder, o la empresa, se va a poder acoger a esto y pagar muchísimo menos. Pero dinos antes menos. y el después. ¿Cómo era con ya. el anterior gobierno? Les voy a dar un ejemplo. Eh, sí. En las condiciones actuales, ¿no? si una empresa eh, tenía una deuda tributaria de 100, digamos, ya. ¿sí? para hablar en números redondos, uh -huh. esta deuda eh, se la establece a través del servicio de impuestos y digamos que ya estamos al año 5, ¿no? que es más o menos un año después de la prescripción, entonces... Eh, tiene que pagar esta deuda que tiene 5 años de antigüedad. En este momento esa deuda, de lo que era 100 que se estableció como la deuda tributaria, tendría que pagar 260, ¿ya? Con las características establecidas en la ley, en el proyecto de ley, solamente va a pagar esos 100 que eran la deuda tributaria más 10, ¿no? Entonces, es una diferencia de 260 a 110. Se está condonando 150. Eso es significativo para cualquier contribuyente que tenga una deuda. Y esto crece a medida que la deuda es más antigua, ¿no? Porque precisamente claro. el mantenimiento de valor... De 260 a 110. Exacto. Para una deuda promedio que estamos hablando de 100 y de unos 5 años, ¿no? Entonces, es bastante significativo. Bueno, la gente nos está preguntando cuál es el número para hacer sus preguntas. 720-34-234. 720-34-234 es el número que usted nos puede mandar la pregunta WhatsApp. Sí vale la pena hacer una pregunta sobre lo que la gente puede pensar. Ah, claro, este gobierno está ayudando a los empresarios, a los ricos. Es decir, ¿en qué medida es una ayuda realmente imprescindible para Bolivia, en este momento. Es para todas las empresas, no hay excepción. Se pueden acoger todas las empresas y personas naturales que sí. tienen deudas con el Estado. ¿no? Microempresarios. Micros, también. pequeños, grandes. Artesanos. Cualquier eh, que esté tributando, obviamente. ¿no? Cualquier contribuyente de cualquier nivel puede acogerse a esta ley. O sea, si tengo una empresa unipersonal, me puedo acoger. Sí, y ah. tiene una deuda establecida, ¿no? Uh -huh. Puede acogerse bajo todas estas características de las condonaciones que les acabo de mencionar. El, el tema es de que en este momento muchas empresas tienen una carga excesiva como consecuencia de la persecución que han subido, sufrido en los últimos años. Eso mencionabas, de ocho a cuatro años como parte de la persecución. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos este, beneficia que sea cuatro años y no ocho? Porque más bien uno dice, 8, bueno, voy a pagar en más tiempo. A ver, así ¿Sí? se puede entender. Sí, no es para pagar. La prescripción tiene que ver con los años que puede el servicio de impuestos fiscalizarte hacia atrás. Entonces, cuando este periodo es muy largo, hay mucha inseguridad jurídica. Claro. En este momento eh, uno tiene que conservar todos los documentos porque el servicio de impuestos puede venir a, a efectuar una fiscalización de siete años atrás, inclusive, hasta ocho. ¿no? Él viene y dice, hace ocho años hemos revisado estos documentos y creemos que tiene usted una deuda tributaria. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Máximo, pues dependiendo del país, no uh -huh. máximo en promedio son cuatro años. O sea, el servicio de impuestos eh, en algún momento tiene que terminar la posibilidad de que haga fiscalizaciones muy largas en el tiempo. Y esto es precisamente lo que en los otros países se establece como la prescripción. Y nosotros estamos volviendo a cuatro años, que es, digamos, lo racional. no Hay, hay países, Colombia tiene dos años, dependiendo... pero haya, ¿por qué si Yo, yo, me, acuerdo, de yo me acuerdo de esto justamente porque había personas que quedaron, pues, así en la calle, porque les hicieron justamente estas auditorías de hace ocho años. sí O sea, sí. de cosas que ellos no habían sido responsables. Por ejemplo, el entregar facturas. Mm, claro. Y hace ocho años le hicieron una factura falsa o le dieron una factura que no era en un restaurante y como hicieron la revisión, terminaron de ...con deudas millonarias... ...o la tienda ya no existe, ya no Exacto. es posible verificar... ...exactamente, entonces es, es a eso que se está apuntando... ...y es un poco para liberar al contribuyente de esa asfixia... ...que tiene hoy en día de deudas... ...pero permitime... ...cuatro años, es perfecto... ...permitime ...bueno, no sé si es perfecto, bien. pero por lo menos no ocho... ...yo digo, digamos, tengo una deuda grande y digo... ...y puta, qué suerte, ya no son ocho años... ...en cuatro años desaparezco y listo, ya no tengo deuda... ...es decir, más bien no puede ser para que se aviven... No, ...ocho no. años parecería que es perfecto para que puedan pagar... ¿Y cómo no, se no, no, esto? No, no es para, no es el periodo en el cual tienen que pagar sino Si sí, sí, sí, sí, en este momento se, se descubre que hay una deuda tributaria Entonces uno tiene opciones para pagar esto hasta en 60 meses O sea, uno puede eh, definir un plan de pagos No estamos ampliando eh, el periodo en el cual se tiene que pagar La prescripción no. tiene que ver el periodo hacia atrás que el servicio de impuestos te puede fiscalizar y en el cual tienes que tú tener seguridad jurídica de que ya no te van a eh, eso pedir bien. los papeles de eh, más allá de cinco años. Claro, pero no, no guardas tus papeles, ¿no? o sea, tendrías que tener, saquillos En este con momento todo los todos están papeles, guardando. ¿no? En este momento los están guardando. Todavía. Todavía. Porque puede pero, ser, ¿no? Claro. Pero la segunda Tenemos cosa... una pregunta, una pregunta WhatsApp, que la gente participe dos 720 y sí, cuatro no, Si tengo una fiscalización con vista de cargos, ¿se puede uno acoger? ¿Qué le decimos? Sí, se eso? puede acoger, sí se puede acoger. Está eh, con la vista de cargo, bueno, estamos tiene que seguir todavía un proceso, pero si se establece que sobre la base de esa vista de cargo después uh, tiene una deuda tributaria, se va a poder acoger, siempre y cuando la deuda haya sido establecida antes del primero de enero de este año, ¿no? Porque, eh, bueno, a partir de la nueva gestión ya la determinación de deudas ha sido muy distinta a lo que se hacía en el pasado. Entonces, esto es para eh, los periodos anteriores al, al 2020. Interesante. Creo que va quedando muy claro, viceministro, pero ¿qué pasa? Porque era de dos partes la ley. Uno es la asfixia tributaria con persecución y el otro es la, el apoyo a la exportación de empresas de servicios y a las empresas digitales. Mm que ya exportan y son generadoras de empleo. ¿En sí. qué medida esta ley está contribuyendo, digamos, a solventar el empleo, a mantener esas empresas de servicios y empresas digitales? ¿Cuál es la intención? Claro, esa segunda parte ya es más un incentivo tributario que se está dando a las empresas de servicios. Es por eso el involucramiento del ministro Ortiz esta mañana al, al dar esta noticia, ¿no? ¿Qué pasa? En esta segunda parte de la norma uh -huh. se ha establecido ciertos incentivos tributarios para aquellas empresas que están exportando servicios. No en todo uh -huh. el espectro de servicios, pero sí en algunos muy particulares relacionados con consultorías, asistencia técnica, eh, preparación y elaboración de software para el exterior o los eh, centros de llamadas que son, los con, son conocidos como call centers, ¿no? Estas empresas que están exportando ese servicio se van a beneficiar con eh, ciertos incentivos tributarios que tienen que ver con, no van a pagar el, el IVA, no van a pagar el, el IT, y en el caso en el que se verifique un contrato con una empresa extranjera en la que estaría funcionando acá en Bolivia como una sucursal, inclusive el impuesto a las utilidades de las empresas se reduce de 25% a 4%, ¿no? porque es una actividad parcialmente realizada en el país. Esto es altamente favorable para que muchas empresas que tienen potencial de exportar servicios, en este momento puedan optar y ser competitivas a nivel internacional. Ahora, sí es un sector fuertemente generador de empleo. Claro. ¿no? Eh, la, bueno, de hecho, eh, si vemos algunas estadísticas, el sector servicios en general, el, el, el sector de la economía que tiene que ver con servicios, emplea en, a nivel nacional cerca del 60% de la, claro. de la población ocupada y a nivel urbano cerca del 70% de la población cubana, o sea, ahí está concentrada la generación de empleos y esto va precisamente a apoyar estos sectores que pueden tener potencial en estas exportaciones para que puedan generar nuevos puestos de trabajo vamos, otra pregunta, Whatsapp por favor, 720-342-34 Muchos tuvimos que condonar el 50% de la renta. ¿Eso podemos declarar como pérdida? ¿De qué manera yo recibiré apoyo de impuestos por parte de esa condonación? ¿Qué decimos, viceministro, esta persona? Bueno, si es que se llega a aprobar esta ley, en realidad las, eh, las pérdidas acumuladas que estamos hablando van a regir a partir de este año, no de las gestiones pasadas. Es decir, eh, lo que se ha eh, incurrido en una pérdida este año es lo que después se va a poder guardar durante cinco años más. Ahora, si es una pérdida significativa este año, tengan ustedes en cuenta que puede facilitar el no pago del impuesto a las utilidades durante los próximos tres, cuatro años, ¿no? Hasta que se acabe. Entonces, eso va a ser principalmente uh -huh. en cuanto a al la, arrastre la de las eh, pérdidas acumuladas ¿Y de, en, qué en la de qué depende que esto entre en vigencia? Bueno, eso... Eh... Sí, perdón, si sí, solamente puedo complementar, porque hay un poco de... Si tienes una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores completamente contrarios, es un sueño, está muy bonito todo lo que nos cuentas, pero no va a ser aprobado. Sí. Bueno, eh, esta ley la Presidenta la ha mandado el día de hoy, eh, recurriendo a un artículo de la Constitución que es el 172, el cual establece que se puede enviar, la Presidenta puede enviar con carácter de urgencia ciertas normas en el ámbito económico. ¿Ya? Bajo este criterio establecido en la Constitución, en este caso la Asamblea debería tratar la ley. ¿ya? Estarían en la obligación de tratar la ley, si es que la Presidenta la ha declarado con carácter de urgencia para el, el, el tema económico. Entonces nosotros estamos confiados que en esta oportunidad sí van a uh, tratar la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las dos oportunidades anteriores no era la misma ley, eran eh, versiones eh, con, con menos eh, características, no tenían esto de la exportación de servicios, pero sí, eh, muchas de las partes de la prescripción ya habíamos intentado en el pasado, desde febrero este año, eh, enviando proyectos de ley y no fueron tratados, obviamente, por temas políticos. Pero en este momento, no solo porque la Constitución lo diga, sino porque los contribuyentes tienen un exceso de carga eh, tributaria como consecuencia de estas deudas, sería muy útil para reactivar la economía después de que empecemos a salir de la pandemia. Bueno, vamos a la última pregunta. WhatsApp, 720 34 -2 34 Buenas noches. Cuando una persona natural o jurídica tiene una deuda de más de 5 años, ¿cuál es la relación de prescripción? ¿La deuda impositiva sería cero o no? No, la deuda eh, lo que va a hacer es condonar mantenimientos de valor, intereses y multas. El, el tributo omitido, ese no se lo toca. ¿no? O sea, lo que yo les daba en el ejemplo anterior, uh -huh. como 100... Esos 100 no se toca, se tienen que pagar más un pequeño ajuste por el interés nuevo que son estos 10, pero ya no va a pagar 260 entonces sí hay una condonación muy grande ahora, si la deuda es mayor a 5 años entonces obviamente este monto se incrementa mientras más antigua es la deuda más mantenimiento de valor, más interés, más multa y esto hace que en muchos de los casos ya se vuelvan impagables. Claro. Entonces, nosotros aquí estamos abriendo la posibilidad a que se acojan deudas inclusive muy, muy antiguas, que si vemos en, en, en la mora tributaria, digamos, llegan a cerca de 45 mil millones de bolivianos. ¿no? Eso es lo que se ha establecido en deuda tributaria, bueno, que viene desde los años 80, digamos, ¿no? pero es un monto muy significativo. Y la razón, porque en, en, en años anteriores también han habido normas de regularización de deudas tributarias, pero no eran tan atractivas. Entonces, la razón por la que mucha, mucha deuda antigua no se acoge es porque ya está imposibilitada de pagar todas estas multas y mantenimiento de valor. entonces pero dos 45 mil, mil, mil millones, ¿cuántos recuperaríamos? Eso, este eso no se sabe, porque depende cuánto tiempo va a estar en vigencia ya. la norma. ¿No? Eh, si está en vigencia, digamos, entre unos cuatro a seis meses, es muy posible que se recauden cerca de 3 mil millones de bolivianos. Uh -huh. ah, esto es lo más conservador, uh -huh. pero si sí hay deudas muy antiguas que deciden acogerse, lo cual yo, por ejemplo, lo haría, ¿no? porque realmente estamos haciendo una condonación muy fuerte. Si estas empresas que tienen esas deudas antiguas se, se deciden acogerse, entonces el monto se puede fácilmente multiplicar por dos, por tres, ¿no? Y estamos hablando de montos muy significativos. Perfecto. Es buena noticia, ¿no? O sea, digamos cinco mil millones son 700 millones, todo lo que está dando el gobierno en bonos. Si es impresionante lo que estás diciendo, más bien es un montón de plata. Es harta, es, es, es, es harta plata, pero mm, hay que dejar claro aquí que es, es importante el aspecto recaudatorio. Seguro. Es importante, ¿no? Pero es más importante el tema de devolver la seguridad jurídica y alivianar en este momento de falta de liquidez al contribuyente que puede tener problemas en sus pagos tributarios. ¿no? Sí, claro. Entonces, aun, aun cuando no eh, se recaude todo lo que se está esperando, esto sí va a significar para el sector productivo y para las personas naturales que tienen de un gran alivio, que en este momento todos sabemos que lo necesitan. Y ¿no? definitivamente. Viceministro, Gracias por haber venido. A ustedes. Eh, sin duda. Noticia interesante e importante. Noticia genial, ¿no? Realmente muy bien. Mil felicidades, viceministro. Gracias, viceministro. Sergio Villaruel y lo espero para más noticias la próxima semana. Por supuesto. Un gusto. Gracias.